Si un hombre te abandona, haz estas cinco cosas. Regularmente cuando estamos dentro de una relación y concretamente cuando tú estás dentro de una relación, generalmente van a haber momentos en las que él pueda mostrar cierta necesidad de independencia o libertad. Pero hay un momento en el cual él simplemente te abandona, te deja. Ya no vuelves a saber de él. Él ya no te contesta las llamadas ni los mensajes y concretamente pues ya de él ya no sabes absolutamente nada. ¿Qué debes hacer cuando un hombre simplemente te deja así? Sin responder, sin dar indicios de que va a volver, se va sin siquiera despedirse. ¿Qué hacer? Hola, ¿qué tal? Este es Marco y me alegra bastante tenerte en esta comunidad llamada ApiLifers. Y antes de empezar, me gustaría pedirte que cuando veas este video por completo, me dejes un emoji del corazón rojo en los comentarios. De esa manera sabré con tu emoji de corazón rojo que este video te ha gustado y no empezamos este video sin antes sugerirte e invitarte que te suscribas y formes parte de esta gran comunidad. Así, dicho lo anterior, empecemos con este video. Cuando un hombre te abandona, muchas veces lo hace por múltiples razones, porque se acabó la atracción, porque tenía una doble vida, tenía otra familia o sencillamente estaba contigo por necesidad y tristemente hay muchos hombres que se emparentan en una relación meramente por la necesidad de estar con alguien, por el miedo a la soledad, o porque sencillamente estaban pasando una etapa de sus vidas donde te necesitaban realmente estar con alguien, no se sentían completamente a gustos con la relación que sostenían contigo. Hay muchas ocasiones, muchos hombres que de alguna manera están inmersos en una relación sencillamente porque no pueden estar con quien quieren. Y eso no significa que tú seas una chica que no sea atractiva, que no sea guapa, que no sea linda, que no sea interesante. Es que muchas veces el hombre está con alguien simplemente porque no tiene con quien estar. Así, aquí quiero comentarte algo importante y es la primera cosa que tú debes hacer cuando un hombre te ha abandonado. 1. No llores por él. Llorar por él es uno de los errores más grandes que puedes cometer como mujer porque concretamente te estás aferrando a un recuerdo, te estás aferrando a algo que no te hace bien, a algo que no te conviene, a algo que ya ha demostrado que no te trae bondad a tu vida. Cuando tú lloras por él, el mensaje que tú envías hacia ti misma, hacia tus hijos, hacia la gente que... Te está viendo es que él es demasiado importante para ti hasta el punto de destrozarte. Y con esto no quiero decir que no tengas esas etapas donde tengas la necesidad de alguna manera de expresar tus emociones, sentir que algo te duele, sentir que algo te afecta. No, me refiero a no quedarte con esa sensación de que tu vida se acabó con él, que ya nada puede tener sentido si él no está. Por el contrario, no llores por él. Por el contrario... Intenta en la medida de lo posible dejar de pensar en él Número 2 Sal con tus amigas uno de los consejos más interesantes y más importantes que toda mujer debe abordar y empezar a hacer y a emprender es empezar a salir con sus amigas, de salir con las personas que le son importantes, con aquellas personas que de alguna manera le consideran muy, muy, que es que muy valiosa. Al final de cuentas, tus amistades, tus amigas, tus amigos, la gente que te quiere, tus familiares te van a ayudar a olvidar de poco a poco esta situación y en algún punto vas a llegar a sentirte totalmente más tranquila, más aliviada, la sensación de tu mente ya no se va a enfocar en la ruptura, sino que vas a estar más enfocada en el aquí, en el vivir las experiencias con las personas que te aprecian. Cuando no, cuando tú no sales con tus amistades, cuando tú no te das la oportunidad de salir con otras personas, ni te das la oportunidad de poder convivir con otras personas, lo que va a pasar es que constantemente tu mente se va a ahogar en el mismo problema y de ahí, no vas a salir. Número 3. Entra al gym. Algo que ayuda muchísimo a una persona que ha terminado una ruptura, que ha terminado una relación, perdón. Lo que más le ayuda, lo que más le puede granjear bastante paz mental es entrar al gimnasio. Es hacer deporte que al final de cuentas el deporte es lo que en muchas ocasiones distrae, desestresa, genera una sensación de tranquilidad. Y como es tal... Cuando tú empiezas a entrar al gimnasio, cuando tú empiezas a salir a ejercitarte, lo que constantemente haces es hacer que tu cuerpo, mente, alma estén enfocadas en una actividad que nada tienen que ver con tu expareja. Como es tal, siempre entiendo de que en muchas ocasiones tu pareja... Pudo haber sido alguien muy importante en tema deportes Muchas veces uno conoce a una pareja dentro del gimnasio Dentro de la pista para correr Uno generalmente tiene esa, esa situación en la, que, en la que uno conoce a la persona con la que se ha emparentado En un ambiente deportivo Y a veces es muy difícil Sin embargo, para seguir este consejo puedes cambiar de actividad Puedes hacer otra cosa que no sea el gimnasio Puedes tomar clases de cocina Puedes tomar clases de baile Puedes tomar clases sobre cualquier arte o habilidad que tú quieras desarrollar. Lo importante acá es que tu mente esté enfocada en otras actividades que no te lleven a ahogarte, a volver a pensar en tu expareja. Porque al final, al final, si estás muy centrada en tu expareja, estás muy centrada en él, lo que va a ocurrir es que no va a ser fácil para ti superarlo. Número 4 Cómprate ropa. La realidad es que no hace falta seguir este consejo a rejatabla, pero sí es cierto que se puede hacer cuando hay la capacidad de hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que si tú no te has comprado ropa, te has descuidado, te has vuelto una persona muy, muy dependiente, ya no tienes esa ilusión por cuidarte, esperas a que alguien más lo haga... Generalmente el venir y comprarte cosas bonitas para ti, ropa, algún tipo de accesorio o algo, lo que va a hacer es a restaurar tu amor propio y te vas a llegar a sentir de nuevo mimada, querida, estimada y apreciada. Generalmente lo diría de esta manera, Pérez lo dice de esta manera, es triste pero muchas personas la pasan buscando el amor verdadero cuando el amor verdadero siempre fue el de uno mismo y parece tonto, pero el primer amor más importante es el que uno mismo se dedica y esto se materializa, se ejemplifica, se manifiesta a través de aquellas acciones que uno decide hacer para uno mismo. Es un poco contradictorio y un poco tonto llegar a decir que el amor propio es sobre decirse cosas bonitas y decir, soy yo, me quiero, yo me amo. Cuando realmente no existe eh, acciones palpables, cuantificables, vistas que, que, que puedan respaldar esa percepción que se tiene de uno mismo. Entonces tú como mujer de nada te sirve pararte frente a un espejo y decirte que te quieres, que te amas, que te aprecias. Si al final de cuentas eso no se está viendo reflejado en acciones, no se está viendo reflejado en los detalles que te tienes para contigo misma. Piensa en esto, piensa en que tú... Deberías verte al espejo y preguntarte qué clase de actos, qué clase de tratos te gustaría tenerte hoy para ti. Quizás ir a una cafetería, quizás ir de viaje, quizás alquilar una moto acuática y salir con tus amigos. La realidad es que hoy tú puedes dedicarte cualquier cosa que tú quieras en tanto y por cuanto decidas hacer algo que respalde ese amor que dices tenerte. Y número 5, no lo busques. Al final de cuentas, cuando tú estás centrada en ti misma, estás ocupada en ti misma, estás totalmente inmersa en ti misma, no vas a tener tiempo de andarlo buscando, no vas a tener tiempo de andar preguntando por él. Por lo tanto, te vendrá muy muy bien no buscarlo. Así, no lo busques, cómprate cosas bonitas para ti, es decir que manifiesten ese amor que tú sientes hacia ti misma empieces a hacer deportes, de ser necesario ve al gym sal con tus amistades, familiares y lo que es más y lo primero que te comenté no llores por él si viste este video hasta este punto por, por favor déjame el emoji del corazón rojo de esa manera sabré que te ha gustado y lo que es más y lo que es más forma parte de esta gran comunidad llamada BeLifers ya somos más de 1.100.000 personas estoy muy contento gracias a Dios Estamos hasta acá y naturalmente pues quiero celebrarlo invitándote a que seas parte de esta gran comunidad. Así no me voy sin dejarte y sugerirte otros videos que he editado para ti. Este fue tu amigo Marco. Nos vemos en futuros videos.